otra noche más, que la depresión me domina, y la ansiedad me extermina, no sé, cómo fui perdiendo la fe, ah, de qué me sirve la vida, si siempre se siente perdida y no sé, y cuando la línea cruce, hoy quiero beber. Sirvan otra copa que no voy a pensar, en los momentos que viví contigo Trato de borrarte y no lo consigo, hoy voy a beber, hoy voy a olvidar a tener otra copa que no quiero pensar, en los momentos que viví contigo Quiero reemplazarte y no lo consigo, soy adicto a los recuerdos, es difícil Y Lo quiero si dices sincero, esto me pone mal, me paso viendo nuestras fotos para siempre y la imagen es la misma, siempre fue incondicional No me di cuenta que no sonreías, puras mentiras las que me decías No sé por qué te volviste fría, pero mi amor te juro que me dolía Cantinero, otro tequila, pa' que mi mente se quede tranquila Ya estoy cansado, no quiero recuperarla y me falta a lo mejor, otra por vida. Que viví contigo. Quiero reemplazarte y no lo consigo. Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar. Va a tener otra copa que no quiero pensar. En los momentos que viví contigo. Quiero reemplazarme y no lo consigo. Ojos que no ven, corazón que se olvida y el con alcohol voy a curarme todas las heridas que yo mismo me hice porque era mental. No me esperaba que contigo el amor fuera a ser letal. Si olvidar es divino. Tengo que agradecerle al destino que te cruzaste en mi camino Yo ni puedo maldecirte porque aún ni tengo claro si es mi culpa el que decidiera la cita Te lo juro no sé quién falló, yo traté de ser transparente y de la nada un día todo se cayó No me tengo que dejar caer y tengo que hacerte caso algún día vendrá una mejor mujer Otra noche más que la depresión me domina y la ansiedad me extermina, no sé como fui perdiendo la fe, ah. de qué me sirve la vida. Siempre se siente perdida y no sé. Y cuando la línea cruce, ya, yeah, ya, yeah. es el White L. -L -C. Black Box. Que no quiero pensar, en los momentos que viví contigo Quiero reemplazarte y no lo consigo Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar Parten de otra copa que no quiero pensar en los momentos que viví contigo Quiero reemplazarte y no lo consigo Hoy quiero beber, hoy quiero olvidar Sirvando otra copa que no voy a pensar En los momentos que viví contigo Trato de borrarte y no lo consigo